¿Qué pasa, Soy Kili y estamos de vuelta con un nuevo vídeo con más información de ION 7.0 Que puede ser? Y parece ser que el servidor de prueba estará el 28 de noviembre en Japón, bueno, en Japón, en Corea Y aquí un servidor va a intentar jugar Bien, en la página web de ion.plaync.com ya no han saltado con un montón de información que está en puro coreano. Y aquí un menda que sabe coreano, que fue, bueno, sé coreano, sé coreano de cortijo. Vamos, que no tengo ni puta idea, pero bueno. El caso es que ya, ya nos presentan esta fecha. Bueno, nos presentan esta portada y esta fecha. Y si bajamos un poquito... Nos ponen, bueno, no ponen pues, vaya, o sea, no ponen, a ver, nos ponen a comparar esto, pero lo que no importa aquí, lo que no importa es este botón de aquí. Vamos a darle y nos lleva a la sección de la nueva clase que no sé cómo se va a llamar. Pero dice que Falling New, Falling Color, el 28 y el 11, es decir, que el 28 del 11 vamos a encontrar ya la nueva clase en Ion Corea. Vamos a bajar para abajo Aquí tenemos la clase Que no sé cómo estará traducida Porque esto es un vídeo y no puedo traducirlo Con el traductor de Google Así que lo que hay Bueno, esto ya no, nos muestran sus armas ¿Vale? Aquí le he dado, no sé para qué le he dado aquí Pero bueno, vamos a darle para atrás Que vuelva a cargar Bajamos para abajo Porque lo que no importa es lo que hay más abajo ¿Vale? Vamos a bajar Aquí vemos algunas, digamos, vestimentas de la, la nueva clase. Esta es la que no, ha, la que no han enseñado en el vídeo. Esta es una vestimenta Me encanta y tiene el estilo a, a un juego a um, ¿cómo es? No hay autómata, era o oh, ni era autómata. Pues bueno, hay una Hay una vestimenta que ahora vamos a ver más adelante que es puro y duro ni era automata. Y esto es steampunk se viene la era steampunk o la era industrial a ion. vamos evolucionando lo que hay aquí vemos pues bueno alguna skill vamos a verla que ya nos lo han mostrado en algunos vídeos pero bueno aquí se ve un poquito mejor para que lo veáis aquí se ve eh, un poquito mejor las skills por lo menos esta me lanza un rayito, te lanza un rayo se ve que aparte de. Bueno, eh, se ve que aparte de pintura, también la pintura la electrifica. Como si fuera un impactrueno de Pikachu. Ya lo están mezclando Splatoon con Pokémon, señores. Eh, Splatoon. Me meto, salgo a pintar y aquí no ha pasado nada. Y Ale, un río porque me acabo de meter un chute de pintura que. Me, el móvil no me suene. Me, me, eso, que sonrío porque me acabo de, Me acabo de meter un chute de pintura en vena y me he puesto loca perdida. Seguimos. Sí, qué humor tengo. Tengo un, tengo un humor. Otra skill. ¿Vale? Se doy cuenta. Eh, el look que le dan dando a los vídeos. Como de interferencia. ¿Vale? Como de interferencia. Como si... Como si ella fuera un hacker. Como, no sé. Que es raro. Es raro. Es raro. Seguimos para bajando. Eh, o para bajando. No, no para, eh, para abajo. Aquí nos muestran algunos estigmas. ¿Vale? Pero... Como tenemos esto en puro y duro coreano? No lo podemos traducir. ¿Veis? Si alguien en la sala sabe coreano, por favor que nos digan. No creo que tarde mucho eh, tarde mucho en salir eh, todo esto. Por cierto, sea, yo tengo una prima que sabe coreano. Lo dicho, no creo que... que, que vamos, que ya mismo tengamos todo, todo esto traducido. Seguimos bajando. Aquí está el vídeo de cómo se creó la clase que la veremos ahora. Seguimos para abajo y aquí nos ponen, pues bueno, ya veis, más información, casi cosí, casi, para ti, para tan, que bueno, eh, como están coreano, pues no podemos verlo, ¿vale? En fin, <coughs> esto por aquí, esto por aquí y mola. Ahora vamos a ver la otra parte del vídeo, de este vídeo, no del vídeo de ellos, de este vídeo. Esto ya se ha compartido por muchas redes sociales, pero yo lo muestro, ¿vale? Por un lado tenemos eh, el vídeo de cómo se creó el pintor. Lo vamos a ver en nada y lo vamos a analizar. Luego pondré la intro y luego veremos más cositas. Bien, sobre todo diré lo, lo siguiente. Y es que... Eh, lo primero que se presenta, porque ya digo que como sé coreano, coreano de cortijo, pues sé lo que dicen ellos. Eh, Salía ahí un tantía en culo. Ah, no, que son ellos andando. Bien, aquí ellos nos dicen que han barajado varias etapas hasta que han llegado a la edición final ¿Por qué sé esto? Pues porque ya lo he visto en otro vídeo de ellos y sé cómo va el tema Aquí son varios conceptos, concept art, ¿vale? No quiere decir que el pintor tenga una segunda arma Quiere decir que así es como se propuso se propuso que iba a tener una especie de como de pinceles y, y cositas ¿vale? La verdad es que la idea me gusta, pero ya no hubiera sido original. Y ya se hubiera parecido un poquito más al, digamos, al entorno de Brian Soul. Bray Soul se pinta más un, una clase con pincel, como los típicos sacerdotes que escriben en su. que escriben kanji para eh, digamos que exorcitar a los demonios. Pues eso pintaría más en un Brian sol pero un pincel o una brocha gorda que, que, bueno, eso, que, que no pinta. ¿Vale? Incluso uno con una pluma. Mira, varios, varios tipos de, de brochas, como una brocha que sale de ahí en la pintura. A ellos han, han barajado varios conceptos, como una brocha que fuera pues, un familiar o fuera... ¿veis? ¿vale? Varios conceptos, varios concept art. Esto es Platón, me cago en la hostia. ¿Veis? Varios conceptos de cómo sería, pues, eso, una especie de pintura como. como pintura espiritual o elemental. Aquí, ¿Veis? Hasta aquí ya llegaron allá un 3D, ya llegaron a hacerlo, eh, pero. se si dais cuenta, y según dicen aquí, no han llegado a usar esto. porque se iba a asemejar a la clase Soundweaver. ¿Veis? Ella hace lo mismo, saca eh, el tema eh, ese y ataca a distancia le han dado, le han creado un aire más desenfrenado, más como de como de prohibido como que como callejero vamos como un drag veis aquí nos presentaron un tipo de armas, como una especie de pistola, bueno, más que pistola como para cogerlo Aquí está una especie de guante ya se hubiera parecido al brawler lo cual ya no me hubiera molado mola mucho, aquí como si la pintura saliera de ella veis mira <coughs> Este mola tela que hubiera sido un cañón, pero esto ya hubiera sido puro y duro es Platón. Llegaron haber puesto un cañón lleno de pintura y ya es cuando yo hubiera dicho es Platón puro y duro. ¿Veis? Ahora está muy chulo, ¿eh? Le hubiera estado muy chula. Hasta una especie de como de porra, no sé. Ah, mira, porra que lanza por pintura, ¿vale? ¿Veis? Como que la lanza y luego le da como si fuera un bate. De básico, no un bate de MA. Incluso una especie de martillo. Vamos, ah, han sacado un bueno, martillo o rodillo. Es un rodillo. Otra vez, se hubiera asemejado demasiado a Splatoon. Aquí ya barajaron el tema este de que tuviera una especie de. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, de paleta de pintura. Esto, si hubiera aparecido, esto no me, lo, no me hubiera molado nada, sinceramente. Y hasta que al final llegaron a la idea esta, ¿veis? Hasta que al final llegaron a la idea esta, de que creara la pintura a partir de una especie de. ¿Veis? Como si fuera pompa, pero lo han, digamos, mejorado. Hasta el final llegará a esto. Mirad, daros cuenta el, el proceso tan reversado que tiene el crear un personaje y la múltiple idea. Lo mismo eh, a nosotros. Esta idea no nos gusta y una idea de la otra se si nos hubiera gustado. Es como todo. Ellos son los que, lo que deciden y ellos son los que, lo que al final eligen el concepto que más se adaptan a su idea. Que luego nos adapte a Ion. Pues bueno, al final vamos al final de tanto verla si no va. Si se va a parecer a Ion. Al final de tanto verla lo vamos a tener familiarizado con Ion. Pero bueno. Sigamos. Y aquí nos muestra, ¿ves? Como ataca, cómo ataca con. Varios. Esto dentro de lo que sería donde crean el juego, donde crean las, las animaciones, el programa que usen será Parece Blender, parecía Blender sinceramente El ataque este, que está muy chulo por cierto Y varias kills ¿Qué más dicen por aquí? A ver... Aquí más concept art Vale, sí, con un poquito como la historia Esto no entiendo muy bien lo que es, este dibujo mola en huevos, este estilo me recuerda a lo de Gurren Lag No sé. Será también será la historia. Es la historia. Porque creo que decían que el Lord Beritra. Creo que, según decían por ahí, lo que hacía era, era, era robarle la pintura mágica a a, a. a. Beritra, no, perdón. A Erskigal o a Tiamat. Me acuerdo a quién le quitaba la pintura mágica. Bueno, son los, los actores de doblaje y demás. Bueno, eso por ahí. Ahora vamos a ver la intro de Ion 7.0, ¿vale? La intro. Así que vamos a observarla y vamos a ir a, eh, a viéndola porque ya la habéis visto por muchos lados, así que tontería que yo que la veamos aquí cuando, ya, cuando lo queramos es analizarla. Vamos a verla. Lo primero se ve que es como diciendo que Erskigar se ha ido a otro mundo. No sé si la han llegado a matar de todo. Ya sabemos que en el Beritra la ganamos, por eso bueno, sigue vivo Beritra. Vale, aquí queda el objeto ese que Beritra quería y Erskigar se la quitaba y aquí tenemos a Beritra. Cogiendo el, el objeto, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, la reliquia. La reliquia. Veritra. bien, o sea, la final la fina Beritra se, se, se, se, se ha hecho con el poder de Beritra y aquí viene la nueva zona, una zona desértica e industrializada es una mina, según el leído por ahí, una mina o una cantera o que hay una mina o que hay una cantera, el caso es que es una zona industrializada con mucha industria bueno, aquí es un pequeño stop y si alguna vez habéis que seguramente habéis visto Star Wars, es decir, la guerra de la, la galaxia, esto se parece. Esto es puro y duro. Esto, esto, esto se parece. Creo que era Tatooine, ¿cómo se llama el planeta? No me acuerdo. ¿Veis? Ya tenemos la primera ya hay una nave espacial por aquí. Ya, venga, ya hemos evolucionado a 500 años y todo. Venga, ahí para adelante, naves espaciales. Claro, pero nave espacial es movida por el later, que hay, que hay que hay que decirlo Aquí sale el personaje este, que salía en el vídeo ¿Vale? No sé quién es, ni quién será Pero no será un personaje jugable, o es un nuevo enemigo O es tal vez la que domina esta zona, Una, un nuevo Lord, no sé tenemos una, ¿veis? una especie de mina o cantera o zona lo que, que están como zombies o como drogados, no sé. Venga, hay un chutazo ahí, venga ahí, se acaba de meterte, se acaba de meterte un chute en ¿sí? venga ahí, ¿veis? Es como una zona de como esto, como, como una zona underground, como los bajos fondos de la ciudad, como la alcantarilla, vamos, como el vertedero. <t> Ah, ya se ha hecho, ya se ha repetido el vídeo, pues ya está. Pues eso era la intro. Bien, ahora vamos a ver unas imágenes. Primero son imágenes de la zona, ¿vale? Imágenes de screenshot y concept art de la nueva zona de ION, ¿vale? La zona helada. Eh, esto es lo que viene a ser. Lo que viene a ser, bueno, el concept art del mapeado nuevo, de la zona nueva. Otro concept art, ¿vale? Esto sí. Esto, bueno, son, parece que son todo concept art, ¿vale? De lo que es la zona, de todo otro. Concept art son dibujos, ¿eh? Para que lo entendáis. Esto sí parece que es screenshot del juego. No sé por, el, por la banderita que hay aquí, ¿vale? Otro concept art de una industria. Esto es el vídeo que ya hemos visto antes. Y ahora. Eh, fotos de enemigos. Y. Bueno, enemigos de. PNC, es decir, mob o PNC y de los, los trajes nuevos. Aquí vemos a uno sacado del, del, del universo de Batman. ¿Qué parece eso, joder? Esto mola, es una especie de egipcio azteca. No sé, pero mola. También me recuerda, me recuerda también a lo, a lo de Zelda to Like El Zelda ese que se. Cuando donde el Link se convierte en zorro. En me recuerdan a eso. Esto mola, no sé si va a ser un, un posible traje, pero mola. Son nuevos enemigos, parecen, porque no son amodianos. Esto sí si es un traje para jugar, y mola bastante. Es eh, puro y duro Steampunk, y este me encanta tela. Este me encanta, bueno, me, me gustan todos, la verdad. Y mola cantidad. El rollo este de Steampunk. La clase que hemos visto antes, bueno, el traje que hemos visto antes. Otro traje, muy chulo este sin morado. Se ve con una nueva montura para el lader test, lo que no sé qué hace aquí Trump en modo sugo. Un nuevo enemigo. Eh, esto se parece a una zona. Eh, a a catalán era, no me acuerdo. Aquí más enemigos de estos sacados del cerda to dislike. Otro traje, mira, eh, este era no. Pero este traje mola. Y que ahora viene uno que se, para ser, se va a aparecer al juego Nier, Nier Automata. Otro bicho malo. Otro traje de que ya hemos visto antes en la página web de NC. Aquí tenemos a nuestra amiga. Esa que es del ojo de cada, de cada color. Pero no sé qué iba a ser. ¿Quién es? Los drogatas o los zombies. La nave ETA Imperial que se mola mucho a la nave de Quinto Elemento. Más punk otra vez a la clase nueva Y esto, mira, no me digáis, no me jodéis De que no se parece a Nier ni Automata vamos. Este tiene cara de así ¿qué polla hago aquí No me jodáis de que no se parece el juego ni Nier Automata Vamos De cara o no, lo siguiente Pero mola, los trajes molan Y es lo que importa eh, Ya está, ya no iba Y ya está Pues bueno chicos esto ha sido el vídeo de ION 7.0 con la información actual de ahora Cuando haya más, es eh, sí, decir, cuando ya se haya incluso traducido esto Porque habrá quien lo traduzca en inglés Cuando esté en inglés si ¿sí puedo yo traducirlo Yo coreano no sé, inglés es algo Pero bueno, ya me he visto que mola, está eh, chula Y a ver lo que nos plantean Pues con la nueva trama de ION y demás, ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario si sabéis algo más me lo podéis poner como he dicho antes en los comentarios del vídeo compartir el vídeo, suscribiros al canal, estamos siempre online en gallón Hispano el grupo de Facebook dedicado a ION y recordad que todos los lo, lo miércoles hay directo y los demás días en Twitch y todo eso, soy Killer me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós